Yo soy Carla, la bajista de cráneo. Les voy a contar un poquito del de equipo que uso yo aquí en la banda. Y pues es un bajo Fender de cuatro cuerdas, a mí me gusta mucho hacer de 4. Es activo, teniendo este Ampli, que está muy muy muy chido, es un Hard key, Pues ya se conecta en el modo activo, ya tiene aquí un, una pastilla, ¿no? Lo activas. Y a mí me gusta usar, la verdad, pues sí, muy buenos agudos para que suene brillante el bajo, ¿no? Ponchadón. Entonces, pues yo le modifico aquí en, en los controles los volúmenes y pues le pongo un poquito de, de agudos, más o menos de graves, un poquito menos, algo así suena. agudos y pues pedales no, no uso pero si sí quiero usar este por ejemplo un voz de distorsionador y pues bueno ya esa es otra modificación pero así en la banda yo directo con mi sonido el bajo así toco con los dedos si ustedes tienen algún, alguna recomendación hay un bajista por ahí que pueda contar a lo mejor cómo puede ser mejor la ecualización o algún tip pues escríbanlo estamos aquí en Cranion Cranion en YouTube Cranion Band Facebook en la web es cranium.com.mx ahí también nos pueden encontrar entonces hay algún tip algún comentario pues escríbanlo